Si bien es cierto, existen muchas formas para agrandar y reducir el tamaño de los textos dentro de InDesign, aquí te voy a enseñar las opciones más profesionales. Primero, vamos a elegir la herramienta de texto y con clic y arrastrar vamos a seleccionar ese texto que está ahí. Automáticamente en el panel de control se te van a activar las opciones de tamaño. Por ejemplo, tú puedes elegir el tamaño que requieras. La otra opción que también te recomiendo que es muy profesional es Control-T para activar el panel de carácter. Si bien es cierto, se va a desplegar las, los mismos valores pero también lo puedes hacer de manera por ejemplo digitalizada, lo puedes hacer tanto en el panel de carácter como en el panel de control y ahora voy a activar este atajo de teclado que me encanta un montón y te, que te lo recomiendo de todo corazón es presionar en el teclado shift control punto para agrandar o shift control coma para reducir, vas a aumentar o vas a reducir cada dos puntos el texto que está ahí ahora voy a cambiar de herramienta Vamos a activar la herramienta de selección Donde automáticamente también tienes Las mismas formas para agrandar Y también para reducir Y también tienes el atajo de teclado Que te acabo de enseñar hace un rato Bueno, hasta aquí Todos estos atajos de teclado También los tienes tanto para Illustrator Y como para Photoshop Sin embargo en InDesign Vamos a hacer algo muy importante Con la caja de texto seleccionada Vamos a presionar Shift, Control, Click y Arrastrar Para agrandar o shift control click eh, hacia la izquierda para reducir el tamaño del texto